Unas horas antes de la aparición del portal, no aguanto más estar aquí. Debe haber algo que podamos hacer. Cálmate. No quiero ver cómo Shadow Freddy destruye todo lo que está en su camino. Nuestros amigos van a volver por nosotros. ¿Cómo sabes si todavía están vivos? ¿Escuchaste lo que le pasó a Foxy? No sé si están vivos. Necesitamos hacer algo. ¿Qué es eso? Manual de teletransporte completo. Cada uno de nosotros puede activar un teletransportador. Nos dieron acceso a esto gracias a Golden Fred. Solo si queremos usar esto conscientemente. De lo contrario, el dispositivo se bloqueará. Gracias a esto Mare ni siquiera puede obligarnos a activar el dispositivo. Porque no lo queremos. Tengo un plan. Me di cuenta de que Foxy enciende el campo de fuerza por turno. Me di cuenta que se cierra con un ligero retraso después de cada patrulla de nuestras habitaciones. Intentaré escabulirme por el campo y llegar al teletransportador. Cuando active el dispositivo redirigiré el teletransporte a la habitación. Y podremos escapar. Es una misión suicida. Chica, tiene razón. Si te atrapan, te matarán. Si no lo intentamos, todos moriremos. Tarde o temprano. Dame una oportunidad. Quiero mostrar al menos una vez que puedo luchar. ¿Qué extraño? But I'm good. Eso estuvo muy cerca. ¿Viste a alguien aquí, Mangle? Muéstrate Hay veces que realmente odio mi vida. Mira este terrible lugar. Lo tengo. Vamos a estar libres por fin. Eso es verdad. Yo te liberaré, te liberaré para siempre. Así es como comenzó todo.